Hoy se viene, se viene, se viene. Vamos. Claro. Pero y así es. Hace bastante que no grabo en Cubecraft. No entiendo, Unos guitas no sé. Que no grabo en Cuber, pero ah, no sé. Estamos en el equipo morado volven y creo que debe comentárselos por así decirlo que alguna vez alguien, alguien me comentó que su color favorito era el, el morado entonces como su color favorito era el morado y ahorita no lo estoy viendo pues dije pues, porque no porque no vamos en él. El... El color morado y Esa es la razón de la por qué Estoy jugando el equipo morado Y normalmente muchas veces me escojo color o Más que color siempre intento estar en el azul Pero hoy no Hoy nos cambiamos al morado Hoy vamos al morado Yo sé Ojalá que no nos rompan el huevo, así de rápido. Eso ya es un problema. Con todo esto. Compramos un pico. Con espada. Comida. no han protegido, como siempre, ¿verdad? No lo han protegido ni siquiera así. Estamos seguros. ¿Todo no, en un lado contacto, pero...? Nada más. Nos rompen el huevo. Corre, corre, corre. Me esperan. Me esperan. Me desesperan, me desesperan. Me desesperan. Ahora yo no sé a dónde ir. El es no sé dónde ir. Quería o saber dónde, pero no sé. Vamos a ver. Y a con la Lo de. de. toda la partida. Ya no puedo partir. Ya no puedo partir. ¡Ay, Dios mío! Es que me pregunto qué pedo. Oh. Nuestros babies. Solo juegan con Wiccaf. Yo sí me pregunto. ¡Bi! Y ahí viene el otro con la espada. Ve. Ya. Ya, grandioso, ya. Acabamos. Acabamos con la partida. Creo que ha sido lo que más. Más. Más. ¿Cómo te explico? Más. Una jugada muy.. Muy what the fuck Se sigue con la con la misma del de hace rato Del equipo morado El equipo Morado es God El equipo Morado es God No lo diferencias Compañero William Rex Billy Rex Ah, bueno, parece William Rex ¿Qué hace otro compañero? Tenía ganas de ver otra partida. lejos No se pero tenía ganas. y toda la armadura. El kit. Ya, una espada. Cuatro, 36. ¿Dónde está ¿Dónde está el Otro con treinta y seis. Vamos a esto. En el por favor. Acabamos de equipar. Vamos directamente para el centro. No sé si hacer fast bridge Tremendo, tremendo punta que se acaba de hacer Tremendo puente que se acaba de hacer Es dios Tremendo puente que se acaba de hacer Es que es un dios es bien chill no. Sal diamantito de acá. Dios, estoy nervioso. Estoy bien nervioso. Dudo mucho que ya se hayan equipado. que No. Nada, no, no se han equipado. Mira, Van Full. Pues nada. Pues nada, Van Full nada. Pero hay una de ella que ya se equipó. No soy nada. Necesito 32 que me quiere equipar. Eh, lo sé. No sé. Y ahí viene el otro, güey. No, ¿sabes qué? Sí, vámonos que me matan. Vámonos que me matan. Uf, sin que me maten. Ops. la tienen me lo acabo de echar me lo acabo de echar no sé ni cómo pero me lo acabo de echar me lo acabo de echar cabeza. Yo no voy por ti. Eso te queda. Aquí. Yo no voy a Me quiero echar toda la partida. A ver si tengo ganas. A ver si tengo decidido. Eres un tema. Me estoy echando toda la partida. Qué emoción. chấm đi nó nhảy anh ra anh ấy phút nào rồi à. đã cái hôm nay sập lưng anh đi siêu lên đi quién viene bây giờ kiếm tiền này kiếm này No, nah, no me acabas de hacer. Gracias. Sí. Véalo. Véalo con Vé, quien ven ahí. Con tu permisita. Como ya aquí ya la posición de nivel 3. Toma eso Toma eso. Vamos, vamos, vamos Tremendo Lo que me acabo de hacer Tremendo Ahora pues que todos van a salir Me pillo esto Y ya ahora sí Vamos por el... No Corre, corre, corre, corre, corre. Corre, corre, ahora sí ya. Podemos ser tranquilos, a ya. a él, vamos a ser tranquilos. Hola, somos. a ver que me está contigando. Manch. Entonces... Bueno. 32 esmeraldas, una espada de diamante. Un sharpness, un... Stargots. Ok, protectos y con esto que es tres stacks. Creo que es suficiente. Tipo, vamos. Trato, bloques. No se te olvide. Bloques. Comida y bloques Que necesitas Para seguir Un día más Vamos Vamos Me van a hacer aquí la del la envolvente. van no qué aquí la, de la envolvente? Sí, estoy van a me hago ¿Qué de esto? ¿Qué Se a pillar todo Acabamos con un equipo Lo que sabía Nos van a flechar Vamos Mientras cogemos aquí un rato Vamos a tirar, ¿cómo quiero? vale vale vale vale, vale? ¿Vale, vale? Vale Lo que suponía oh, Si sí, se gana una partida de Eports uh, Y pues oh, oh, oh. Así de hermoso se gana Una partida de esports Así hermoso Así de hermoso Me digan que no hicimos nada porque ahora sí no se las Uf. Uf. Así se gana una partida de eSports. Sí, señores.